Hola hola hola qué tal qué tal qué tal cómo estamos cómo estamos muy buenas tardes muy buenos días muy buenas noches desde nos están viendo nos están escuchando aquí les va un beso un beso un beso un beso un beso mua de la polola ¿Qué es eso? Andreita ¿para qué? <risa> ay por favor cállate espera tu turno ya aquí les voy a presentar a uno de mis gordis porque... pero presénteme con nombre y apellido a, a ver, ahí sí lo acepto a ver no, porque es que tu apellido es medio raro. ¿En serio? No sí, le gusta. Sí, es medio raro. Vamos bueno. a decir a mis Gordis. Ya. Bueno, pero le voy a decir a mi Gordis, Héctor. ¡Oy! Así que... Es Rarísimo eso, ¿sabes? <risa> Hola, Héctor, ¿cómo estás? Cariño mío, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Qué gusto de verdad acompañarlos y desearles a todos ustedes un feliz viernes. Ya estamos fin de semana. Sí, señores, estamos quincenita, quincena. Sí. ¡Temporada y época de cobro! ¡Día de cobro! ¿A quiénes les toca cobrar la quincena? ¡Ya llegó la época de la quincena! ¡Sí, señor! ¡A ustedes! ¡A usted que está listo ya en el banco haciendo la fila para ir a cobrar! Porque le tocó el día de hoy Pero no se olvide del Mocha ¿eh? No se olvide que así mismo por llegar tarde a usted le viene el descuento. Uy, <risa> <eso> es mal, <risa> La usted faltó, se enfermó. Eh, hay mucha gente que es así, oye, definitivamente vamos a tener que vamos a tener que tratar vamos a tener que tratar un tema importantísimo acerca ¿Sabes sabe qué? Escúchame, Dígame. escúchame. Antes le escucho, que se me le me escucho. Antes antes que se me sí, olvide, sí, porque lo usted que usted le da, da de sí. le, sufre me de, de esta, enfermedad, esta enfermedad que se olvida eh, las cosas. Escúchame. Sí. escúchame. Hoy vi... En el bus Porque yo todavía cojo buseta Ya o Si sea, sí, sí, nosotros buseteamos Nosotros, sí, nosotros chivos, buseteamos, buseteamos. Sí, claro. A ver Hoy día Vi ¡Dos canastas navideñas! Yeah. ¡Me muero! O sea, ¿Dos canastas navideñas? ¿Dos canastas navideñas. Estás loca? Te lo juro che, o sea... me. qué pasa? Dos canastas navideñas de diferentes yeah. personas No ya. que ni siquiera era... No. Pero ustedes se las regalaron No, y otra la vi en, en, en la ciudadela de donde yo vivo está, ¿Ya? La canasta navideña llena ya, ya de basura Y yo digo, ¿pero qué es esto? O sea, no entiendo ¿Por qué 15 de octubre y están ¿Ya? dando la cana de bien? Ya dice. No, no sí, es que se están adelantando la fiesta. Pero, por prometo. ejemplo, Wilmer ya se le dio su pavo. No seas así. Tiene su pavo. Sí, él ya es segurísimo. Él ya aseguró más que ser el pescuecito que oh, le gusta. Oh, oh, la ¿Será que están haciendo todo esto porque ya viene Halloween? Uh, ¿Será que están sí, dando sí, la cana de bien ya de Halloween? No, ¿no le, cuento, le cuento que esa, esa fiesta es bastante. Es un boom en Estados Unidos. ¿sabes? Claro. La fiesta eh, de Halloween es un boom. No sé si de pronto usted come pavo. ¿Pavo? Sí. ¿Eh? No sé. no, no Le estoy tomo. preguntando. ¿Usted por qué se ríe así? Porque yo soy así. Yo ya, soy risueño. Ya usted, me encanta reírme. Ustedes... ¿Cara alegre, cuerpo alegre. No, oh, oh, cuerpo alegre. Ay, ¿no? A ver, a ver, respeta, ¿no? oye, respetar. Respeta. No, no, no, no nada que ver. Yo soy cara alegre. El cuerpecito está ¿Ya? quieto. El cuerpecito es quieto. Es quieto. Es quietito. Un poco hot, nada más. Un poco hot. normal. Okay. Pero nada más. Como toda raza morena. Claro. ¿no? Un poco usted, hot. como raza ¿tú? morena? Obvio, pues no metes. Ves, no me me ves, o original? No, me ves. no, no. No le pregunto porque no le veo nada de, de raza morena. Esa raza que es, vea, oye, oye, la añatita, la añatita, La ñatita, la tengo a a la ñatita no es nada, cualquiera pinta eso <risas> oh, Oiga, déjeme saludar Déjeme saludar a todos sus amigos y esas amigas Que están listos Listos y prestos a acompañarnos en esta locura de día viernes Ya caminando Caminando el fin de semana Usted que está listo y presto a irse A algún lugar de la ciudad De Guayaquil, alguna provincia A cualquier sitio que usted esté listo a irse Algunos se van al cine ¿Cómo usted se va a la discoteca? No, yo. ¿Con su novio? No, yo no sé, soy muy de casa. ¿De casa sí, o de soy... cacería? ¿De qué no. es? No sé. De, casa. de pronto el señor de Wilmer casa. Tumbaco nos dejó en Moreno, mire usted. Uy, nos dejó negrito. Sí, sí, sí, así es él. Uy, de así verdad, es él? no, sí. es que algo pasa. Sí, es que tú algo sabes. Algo pasa en sí. controles. Oye, no. ¿Tú sabes que aquí hay como que cosas paranormales? Eh, me parece, sí no, Solamente yo, yo, el señor yo... Wilmer Tumbaco De verdad, hay sí, cosas paranormales? Es, paranormales es como una cosa que como que me jala para ¿En ella? serio? Sí, yo... <risa> <risa> De pronto puede ser el peso Porque ya no hay equilibrio ahorita <risa> <risa> ¿Qué peleón quieres cometer? Te, te Oiga, sí, saludar a nuestra productora También ya está por acá lista lista para hacer las debidas corrupción, eh, corrupciones, iba a decir, las debidas ¿Eh? correcciones. Corrupta. Sí, no no, no, no, no, hasta ahora no, hasta ahora ha sido muy recta, no, más recta que legal. una regla chueca. Ay, carambas, ay, carambas. Oiga, también aprovechar el momento y saludar a los amigos de Tecnorred en esta gran parte del tiempo, nuestra gran amiga Melanie Wong, que también está laborando. me parece que hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Siete sí. y media, bueno, ya está cerquita a las 8 de la noche mientras llega a casa, Mira, llega molida, pero bueno, lo importante es la satisfacción. Molida, pero no vencida. Sí, la, la satisfacción del deber cumplido. Ella, vale. vea, labora como todos los días, ¿Ya? se saca el aire. Ella es todóloga, ella hace de todo, de oh. todo. ¡A la, la Peñaño! Claro, me oh. va a tocar, me va a tocar. Este... Es una mujer súper completa, vea. ¿Ya? Ella cocina, lava, plancha, barre. ¿En sus sueños? Sí, en sus sueños. No, no, bueno, no, no, mentira, mentira, parece que sí. Pero bueno, lo importante es saludarla y saber que. Está elaborando en esta parte del tiempo también saludar al gerente general de Tecnored, que también en este momento nos está viendo ya a través de las plataformas digitales. ¿A través de dónde, mi querida Pololita? Pues nos están viendo en Twitter, Instagram, eh, sea, TikTok, ya. Um, ¿Y, y en la, la página en la de PostDark. ¿Qué? ¿Qué se le metió en la boca? ¿Qué? No sé, no sé. ¿Por qué son con <risa> no sé. Y nos pueden encontrar también en la página de Facebook. Ya. Como Facebook. La Polola y Los Gordis. Ya, y también a través de la página de YouTube como Potata TV. TV. Sí. Correcto. Ok, y recordarles también que en este momento están abiertas las plataformas digitales para que usted comience a mensajear y comience a enviarles su mensajito de texto, algún saludito que quiera para alguna persona especial. No hay ningún problema, nosotros en este momento, en este momento comenzamos en vivo, sí, señor. También vamos a ver que por ahí dice yo qué. Ah, eh, dice él el... Ed, ed, Le, lea bien, cuidado, se va a equivocar como el otro día Ay, sí Dice Eddie er, ed, ed, ed. ¿Y yo qué? O, no sé quién será ese No, no, nada que ver ¿No? ¿Es un hombre o Hered? qué? asumo que es Jerez. ¿Eret? Eh, no, no sé si dice, es esto, er, ¿qué e dice? E-D ¿Y <risa> ¿Qué, ¿Qué, qué dice? No ¿Qué sé Pero ¿qué qué, mi amor? ¿Qué, qué, qué claro, pero que, a la polola ¿Qué es lo que usted qué, necesita? ¿Qué quieres? Qué, ¿Qué, ¿Qué necesita? Claro, ¿o ¿qué o servicio sea? necesita? ¿De animación? Ay. Pero déjeme terminar, por Dios Termina, termina Acá, acá, Sí, sí, sí, sí oiga vea El día de hoy La pololita nos va a dar el tema Es un tema súper importante Sí, el tema del día de hoy ¿En serio? Claro Ah, ya Dígamelo no, no, no, eh, eh, recuérdense, recuérdense de qué tema íbamos a tratar a ver, el día yo creo de hoy. Que a ver. Es si callar o decir la infidelidad. Usted le, le hago una pregunta, le hago una pregunta aprovechando el momento. Yo sé que usted es bastante sapilla, eh, pero bueno, Saludar también a nuestro colega, a nuestro amigo. Que también el día de hoy por, por cuestiones personales El día de hoy no ha podido venir Pedrito, hermoso, a precioso. laborar Pero ya lo estamos saludando Ahí está Pedrito Casagrande Pedrito, Qué gusto saludarlo mi falta, brother baby. Mi pana, mi yunta. Sí, sí, dígale Pedrito, me haces falta mi amor hermoso Es porque él claro. es el curita de aquí No, lo, lo, lo más importante de todo que usted uh. le hace falta Es porque el contrapeso Ahorita nos estamos yendo como claro, de ladito como de Entonces ladito. obviamente, claro, hace falta el contrapeso El equilibrio de sí. eh, Pedrito Casagrande <ríe> es que nuestro gran por pues, mi balanza, Claro. Y, eh, eh, lo pase <risa> no, no, o sea, porque ya. Pues, dice mi yo, soy, yo soy el palito y ustedes son las dos. oh, las dos. Dios <risa> mío, lindo esta mujer. Permítame, permítame, mi querida Pololito. Ahora sí, el tema. El tema, Pero por favor. Pero ya lo dije, papi, ya lo dije. A lo lindo, chicos, dice. Ese, oh, un besito Ese es un grito de guerra. A lo lindo. A lo lindo. ¿Cómo es, cómo es? A ver. A los lindos, lo lindo. pero eso no le sale a él perfecto. <risa> Oiga, súbale un poquito, a mi querido eh, Wilmer Tumbacos, para leer los comentarios. A ver si me ayuda en este momento. A ver, vamos a ver, vamos a ver si nos ayuda en este momento. Por favor, sí, disculpe, lo sí. que él es un poquito lento. Sí, pero es oh, no hay problema. Sí, es, que medio, es medio como que, como que retrasadito. ¿Ah? ah, esos son todos. No, abajo, no, no si a ver. están más No ves. Ah, está, ay, sí, porque tú no ves, oye, es en serio. Él es, el que está, él es el que está bien, tú eres el que está mal. Tú necesitas lente. Ah, ¡Uy, no! Imagínese ñaño, de usted. Verdad, pero bueno, pasa, bueno lo pasa? importante es que el día de hoy le vamos a dar el tema. Es un tema que vea. Como lo escuchó. Como lo escuchó, hoy vamos a abarcar. que ¿Si usted lo diría o no lo diría? Ay, es No, usted, yo sé que usted le pica la lengua. usted le pica la lengua. Pero, usted pero, ¿le pero le diría. Mi amor, mi amor, si usted ahorita... vería a alguna amiga suya, o algún. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Si usted tiene su hermano, ¿verdad? Ya. Y la esposa de su hermano, de pronto, por haber motivo, eh, tiene por ahí su cualquier cosa, su guardadito, y de pronto usted la ve en la calle o la ve por ahí en corto. ¿Ya? ¿Usted sería capaz de decirle a su hermano? Eh, ¿Sabes qué? Yo soy de las personas que piensa, ¿Ya? ¿verdad? Que si tú haces eso, es por la algo. persona... La... No, ¿Sí no, no, espérate, déjame acabar. Acabe, acabe. Acaba. Déjame... Está, está bien, está bien, está bien. Escúchame. Cuando uno se mete En una relación de dos Porque siempre dice, Es una relación de dos ya tú, vienes, dice. tú vienes y dices eso Oye, ¿sabes qué? Yo la vi a tal persona La vi que la tenían allá Oye, porque me ha pasado Y he escuchado Ya. ¿Qué ha pasado? De que, de que la persona Te dice ¿Y si se lo dices en la cara? Y yo ¿Pero cómo le voy a decir en la cara? Si te lo estoy contando, o sea, a mí que me interesa Decirte algo Si no es verdad No, pero es que yo creo Que se lo digas en la cara O sea, no entiendo <risa> no entiendo ¿Qué quieres que saque? ¿Qué no quieres sé, que saque? ¿Qué, qué, qué ¿Qué la, la, sácalo ¿Qué lo he visto? Me <risa> <llamo>. <risa> no En definitiva Mire Yo sé que usted Que usted La vendería O lo vendería no, no, no lo haría. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que he tenido tantas experiencias escuchando las cosas, ¿Ya? de que uno dice, ¿para qué voy a meterme? Si igual, a la larga, va a terminar creyendo en su pareja. Entonces, Pero yo no creo que ponga en tela de duda la, la que su hermana le contó, que la vio haciendo algo, la vio entrando en algún... Eh, cinco no, letras. Es que, es que cuando yo, yo si, si llevara yo a mi cuñada, ya, pues yo, le, yo, yo la apoyo y me quedo calladita con mi cuñada. Mira lo que dice no, Pedrito: no. muchas cosas lindas pueden pasar. Ok, y mira lo que dice eh, abajo nuestro gran amigo que Desde este Machala momento. City para el mundo Espectacular, allá estaremos este fin de semana Le sí. comento que estaremos este fin de semana en Machala. Machala ¿En serio? Sí, este fin de semana vamos a estar eh, ¿Me ayuda por favor en dónde es? ¡Bien! Yeah. Se quedaron de allí, se quedaron de ahí. Entonces bueno, vamos a estar en Machala Sí, Eso sí, en importante. Machala Pero bueno, es una tierra maravillosa La tierra eh, del banano, ¿Tú has escuchado? del banano. Sí, ¿se ha escuchado? La ciudad sí, escuchado. bananera. Sí. ¿A usted le gusta el banano? Um, me gusta más el verde. El verde. <risa> no, no creo. No creo. Yo creo que a usted le gusta de todo. Usted come de todo. Sí, como de usted todo. Usted es golosa. Usted tiene cara de golosa. Yo, yo, golosa. ¿Sí? ¿Yo? No, yo no soy golosa. ya Bueno, no importa. No importa que usted no sea golosa. Pero mire, el día de hoy vamos a tocar el tema de las infidelidades. ¿Qué le va a tocar? Si usted... No sé, bueno, ahí, ahí veremos, porque bueno, no, no, la verdad que el doctor me dijo, mijo, contigo no grasa. cero grasas Viejo entonces, sapo Yo la verdad que no... Yo no tengo grasa sí. pero yo no tengo grasa, pues ¿Ah? Yo no tengo grasa Sí tiene, sí, bastante Uy, qué malo, que es este hombre Ya bueno, cuéntame Cuéntamelo, cuéntamelo entonces A ver, el vamos a día tratar? de hoy vamos a tocar el tema las... Bueno, siempre, usted sabe que siempre existe una vecina chismosa, ¿no? O alguien... Viejo ya. El, el, el típico sapo, ahí está, lo dijo el señor El típico viejo sapo Sí Ahí lo dijo el señor Wilmer Tumbaco, el típico sapo. Que usted lo han visto en la calle. Y de pronto, como, como, como decimos algunos, ¿no? O, o los típicos huayacos que dicen... No, tú sabes que me vio y me vendió ese sapo. ¿Sí me, entiende, ¿Sí me ¿Sí me Como... plena, que sapísimo. Oiga, entonces, de una u otra manera. Lo ven en la calle con un loco vago. Entonces usted dice... Va y le cuentan el chisme, pues no rapidito se ríe el chisme, se rie la foto. Usted como le dije, usted sería capaz de contarlo. Usted me dice que no. Yo no. Pero no. vamos a ver qué piensa el público acerca del tema. Pedrito no cuenta. No, Pedrito sí. Pedrito, dice sí. piénsalo bebé, dice muchas cosas hermosas. Puedes contar de la infidelidad <risa> Muchas cosas lindas pueden pasar No sé Bueno, eso es lo que sabe Pedrito de ti Yo no si puedo yo, decir lo mismo yo, si yo soy la mujer más bien, oye, oye, sudo, sudo agua bendita ahorita sí. Sudo agua bendita Ahorita, dice usted Ahorita sudo agua bendita, Dios mío Yo me imagino a esta mujer Cuando era joven, ¿cómo sería? No? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no ay. Imagino No, qué bestia sí, Yo, no, yo de verdad que ves. yo me la imagino Mira, dice Edison Avilese Yang. Un saludo para Mapacinga de full sintonía. Gracias, maestro. Edison Avilese Yang. Envíale un besito, mi querida. Un Andreita. besito precioso. A ver, pónganle, póngamelo, póngame el retorno de Un besote hermoso, ¡Wow! Bueno, a todos los amigos que empiezan a engancharse en este momento. Qué gusto saludarlos de verdad de corazón. Agradecerles yeah, la yeah. sintonía, la fiel sintonía de todo esta, este maravilloso. El grupo de buenos amigos que ya están listos y prestos a escucharnos, a compartir junto a nosotros esta gran parte importante, ya cuando tenemos las 19 horas con 11 minutos, 19 horas ¿Ya? del 14, o sea del día viernes, que estamos ya Pedrito, imagínense, Pedrito no vino porque él tenía que cobrar su quincena ya entonces, Voy <risa> a cobrar su quincena ¡Bien! y ya entonces, como está haciendo cola en el banco, entonces no puede venir ¿Es bueno o malo tener amantes? ¿Usted qué cree? Eh, ¿a, ¿A yo? No, le, le estoy preguntando <risa> Vean, en este momento dice eh, Pedrito Que si sí es bueno o malo tener amantes No sé si el señor Wilmer Tumbaco eh, Gracias sube un poquito por poquito los comentarios ¡Ah, Para leer unos comentarios Que nos está enviando nuestro gran amigo No sé si es, eh, por favor si me corrige Si es Edet eh, o Eret er Sí, pues corazón hermoso, diga cómo se llama, pues, ¿cómo que uno tiene que estar averiguando. Er, Erd, ¿qué? No, pues mi amor. El dice, del señor ¿Qué fue Edison primero? Edison A ver, espérate, me está preguntando el señor Erd, ¿qué fue primero, el huevo Mar, o la madre. gallina? Un poquito más arriba. Oíste, oíste, oíste, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Me está ¿Usted, qué cree? ¿Usted qué cree? Yo pienso que fue la gallina ¿Pero cómo, cómo, ¿Cómo va a poner huevo? No, es que por eso le está preguntando ¿Qué fue primero, Yo el huevo o la gallina? para mí fue la gallina Porque si no, ¿cómo va a salir el huevo? ¿Y la gallina dónde va a salir? Ay, sí <risa> Pero bueno, no sé Pero para mí es la gallina A ver, a ver, a ver Es que eh, eh, estamos hablando Que Dios creó a los animales Obviamente no va a crear el huevo Creó el animal Ahora vas a decirme que salió la costilla del gallo, déjate de cosas. De pronto, de pronto. Eso sí, eso sí, puede ser, ¿ah? ¿eh? A ver, eh, Edison, gracias bueno? por ese besito ¿Ya? rico. Bendiciones para todos. Dos besos para ti, mi hermoso ¡Bien! precioso. Pedito, Pedito Casagrande por acá en este momento nos acaba de decir si es bueno o malo tener un amante, le pregunta a usted. Si es bueno o malo tener un amante. Yo sí. pienso que escúchame. Um, escucho, escucha, escucho. escucho. Cuando se mete una tercera persona es porque hay una falencia ya en el hogar, para mí. ¿Usted cree que para es por mí. falencia o es por descuido de las, de las personas? De las personas. Es por descuido. Es por descuido de las usted, personas. ¿Usted permitiría que una tercera persona... Eh... Es lo mismo, pues. No, no, no, le estoy preguntando, ¿no? Espérese un momentito. Ya, a ver, siga. Sí, eh, no. ¿Usted permitiría que una tercera persona irrumpa su relación de pronto? Que usted dice, no, ya ya no hay nada, o sea, ya es una relación que está muerta. Ya, ¿Y de pronto usted lo llevaría a su casa y lo reemplazaría por el, el, el antiguo revisión? No, tampoco así. Ah, no, no. Tampoco no. así. Pero o sea, eh, de pronto, no sé si de pronto... Mira, dice, tan inocente la nena. Yo, yo inocente. <risa> bueno, de inocente no tiene nada. No es Téngalo eso. Téngalo por seguro. No es eso no es eso lo que pasa es que yo soy, o sea, soy consciente y soy ya. realista porque siempre pasa eso cuando uno busca una pareja un okay. amante o se puede darse de los dos casos que puede ser un, una canita al aire porque te salió algo rapidito y ya a usted está. le llama una canita al aire una canita al aire que te pudo haber ya. salido porque hay hubo feeling entre los dos y pasó ah, o sea, a usted le gusta el feeling <risa> algunas no? personas dicen <risa> simplemente no creen en la monogamia <risa> El hecho de que tengan pareja no implica que pretendan dejar de tener relaciones con otras personas. Insatisfacción okay. con la pareja. ¿Está? Está. Oye, oye. Dios pero tú mío eres este malo? señor. Cuando estamos leyendo, nos sacas. ¿Qué Dios hombre? bendito ¿Qué este hombre? joven. Perdónalo, señora amada. Sí, por favor. Si no... Ya sabes lo que tiene que hacer con él Ahí está, ahí está dice El hecho de que, tenga, de que tengan pareja No implica que pretendan Dejar de tener relaciones Con otras personas Ábrale por ¿Cómo? favor señor ¿Cómo Tumbaco a ver, a ver. ¡A ver! ¿Cómo me vas a decir sí tú a mí? Ábrale por favor ¿Cómo me vas a decir tú a mí Que el hecho de que tenga pareja No quiere decir que no puedas Tener relaciones con otras personas? ¿O sea, ¿Usted qué, qué, qué piensa? ¿Usted ¿O que tú puedes ir Y tener relaciones con todo Así tenga pareja no importa Yo tengo mi pareja Pero la respeto Igual voy a estar tirando Con todas las personas No, tampoco, tampoco Oye, por modérate. Ahí más abajito señor Tumbaco más, más a arriba, ver, más qué, oye, no veo. Oye, de verdad necesito leer Sí, este. también ah. es que esos 45 años no son por gusto A ver ¿Usted qué cree? ¿Usted usted piensa que la pololita la vemos así? La, la, se la ve como... Usted, usted mire, vea. le vamos a dar un ejemplo Fácil y sencillo ¿Usted conoce Guayaquil Antiguo? ¿O se, ac se acuerda del, Guaya del Guayaquil Antiguo? ¿Sí se acuerda? Ok, ¿Usted que se acuerda Del, Guaya del Guayaquil Antiguo? ¿Qué le hicieron Al Guayaquil Antiguo? La maquillaron ¿Verdad? Bien bonito. Y se vio maravillosa, guapa, linda, bonita. No, este, es que de verdad, que eh, este hombre eh, se Pero espérense un momento, Dios mío. Entonces, ahora, el Guayaquil moderno es lindo, bonito, maravilloso. Así mismo es, mi querida Andreita. O sea, soy antigua pero maravillosa. Wow. Sí, te estoy dando wow. uno de los mejores ejemplos. <risa> qué malo que de verdad. ¿Por qué? Te, no, te, voy, no, a, no. te voy a denunciar. ¿Por qué? No, no la no, estoy acosando. No, no, no, no, no. no Oiga, te voy a denunciar. Entonces, entonces, mi querida Andreguito, usted eh, sí estaría de acuerdo con lo que dice Pedrito que. Eh, no, Pedrito, por favor, tú siempre andas con tus cosas. Hágale, dice, hágale el dice, grito de guerra de Pedrito. Dice, rico. <risa> Sí, señor. Oiga, la infidelidad en realidad eh, en las parejas, ¿usted, ¿usted por qué cree que, que se da este tipo de, de, de infidelidades? Ya no te estoy diciendo yo, ¿por qué? Por, no, es que no solamente por ese tema. Bueno, es que ya, ese es mi punto de vista. ¿Ya? Ese es mi punto de vista, que siempre hay, hay vacíos. ¿Usted se sí ha escuchado que las abuelitas anteriormente decían que si el amor entra por la puerta, la necesidad sale por la ventana o era al revés? ¿Cómo era? No, no, no, perdón, es al revés, perdón, papi, es al revés. sí, es al revés <risa> Algunas personas simplemente no creen, ah ya, listo, ya, ya leímos ese mensaje Entonces, mira, yo creo que eh, aparte de las infidelidades, hay, hay este, parejas o hogares que se destruyen también por la parte económica Correcto Por la parte económica y otras parejas, sí, sí, ya, ¿sabe qué? Mira, hagamos algo, Ajá, dímelo, esto dímelo. lo vamos a decir entre corte y corte, nos vamos a un pequeñísimo corte, ya regresamos y le contamos más acerca de las infidelidades y también de los ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! No, a, oye, oye, yo no soy sapo. <risas> ¡Ya venimos! Tecnored, tecnología al mejor nivel.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 Ya estamos retornando, estamos ya en este momento Un momento de, bueno, de relax, de alegría, de diversión Junto a mi querida Andreita Dice, vea, no sé si de pronto usted le, le puede tomar nota Y también le lee acerca de lo que están comentando en este momento Acerca del tema Me pareció bastante interesante, mi querida Andreita A ver si... Espérate que no eh, sabo, no sabo, no sabo. Dice esperate. que usted tiene una hermosa sonrisa ¿Quién le mintió a ella? <risa> Pero me Pero, está viendo reírme Yo respeto Los criterios de cada persona Está bien, usted opina eso de ella Está bien Yo tengo una presión. sonrisa hermosa de, de, de la pasta dental Tú, despiértate chus. Ahí está, ya vio, despiértate <risa> <risa> <risa> Despiértate en esta tarde Dice <risa> Pedroito Estoy seguro de que sabes que la mayoría De los hombres y un gran número de mujeres No están dotados para la monogamia. Este hombre, ¿qué es que le pasa? No están dotados para la monogamia por naturaleza. Escribió según una traducción de la carta original alemana publicada de Ay, no, ñaño, hazme el favor Hazme <risa> <risa> el favor, no, ñaño, no, no, no Ábrale un poco más el mensaje de mi querida Pululita para que lo lea completo Porque ahí dice es que está demasiado largo este hombre Publicadas décadas más tarde, dice La naturaleza supera, ¿Supera ¿qué? Supera siempre a la convención y, y las circunstancias colocan obstáculos en el camino del individuo Amén Véalo, Vea, véalo el, el, el mensaje de la parte de abajo Ábralo también un poquito más. ¿Dónde lo abro? Durante los años, dice. ¿Dónde lo abro? No, aquí no está. Detalló en sus cartas. Ya, pues léelo, papi, tú si sí puedes. Allá. Ah, yeah. ok. No? <risa> <risa> Detalló en sus cartas <risa> la complicada <risa> opinión que había desarrollado sobre las relaciones de entre hombres y mujeres. En una carta en junio de 1953, Alf, Albert, ¡ay, oh, Dios mío! Trató de consolar a una amiga que había descubierto... Que su marido. Ábrale ahí para ver. Que su marido... No ¿qué? me sale, papi, no me sale. No sé si de pronto eh, mi estimado Wilmer Tumbaco, por favor, ayuda abriendo eh, la parte de... Ay, ese hombre que, que, que así como escribe, te lo prometo, oye, se va de largo, estamos. ¿no? En serio. Allá, ah, eh, complicada que ve desarrollado sobre la relación... Allá, ah, ok, listo. Eh, Allá, ah, descubrió a su marido que le engañaba aconsejándole que evite de... De tomárselo como algo personal el engaño como explicaba era la norma entre los humanos la norma entre los humanos Mire, el engaño era la norma entre los humanos bueno yo, yo respeto los criterios como siempre de le digo que quería prohibir sí cada, cada persona tiene diferentes criterios Correcto. y mira y miran no, no nos vayamos tan lejos pedrito Casagrande, él se, se remonta a la historia ¡Ah, y, él dice, y él dice que los temas... Él no de es nuestra enciclopedia, como le dije. Sí sí, sí, sí, sí, claro. Correcto. Entonces, ya como usted dice. puede saber? Eh, nos remontamos a los años 1953, me parece que me dijo, sí, y, y mire, desde esa época para acá, o, o mucho antes ya existía la Obvio, infidelidad. Obviamente. Cuando usted nació, ya... Oye, si Eva le puso, puso los cachos a Dan con una culebra. Pues. ¿Y por qué? <risas> <risas> <risas> le creyó la culebra antes que su marido, imagínate. Su... <risas> no, <risas> ahí sí que... Es. Muchas cosas bonitas. Ay, Dios mío. Pero bueno, ahora usted dígame. Le digo. Cuéntemelo. Le cuento. A ver, pero dígame, pues a ver, ¿qué, ¿Qué le digo? ¿Qué, ¿Qué usted opina? Yo le cuento una cosa, mire. Bueno, las infidelidades siempre se definen por muchos, por muchos parámetros. Ok. Puede ser, como le dije, por la parte emocional, por la parte económica. Ok. Por la parte de que dices, ya no nos comprendemos. Uh -huh. Sí. Y hay parejas incluso que son... Eh, como que comprensivas en esa parte dice ¿sabes que vivamos en la misma casa con nuestros hijos? Pero tú coges tu lado, yo mi lado Y vivamos en un mundo tranquilo Un mundo de paz Un mundo, un mundo paz. ideal Yo, yo salgo <risa> afuera, tengo mi cualquier cosa Y tú también tienes tu cualquier cosa Pero y la casa la respetamos sí. o sea, ¿Tú crees ellos que ellos no, tienen, vivir ellos no es, Mira, escúchame, yo he visto algunas relaciones De que ellos viven en la misma, o sea, viven en la misma casa no duermen juntos, ¿Ya? tienen una relación ¿Okay? de padres y madres, pero hasta ahí, hasta ahí, no más de eso. Mm. Entonces, como te puedes dar cuenta, eh, yo creo que también sería el tema de comunicación. El siempre tema de comunicación lo he dicho, siempre lo he dicho, eso. siempre, siempre, siempre. Que la comunicación... ¿Usted es bastante comunicativa? Eh, eh, sí. ¿Sí? Sí, muy comunicativa. Sí. A mí me gusta decir sí, las cosa clarita. Si usted en algún momento engañaría a la persona que usted la tiene, le diría... Creo que Recuerde sí. que ya abarca la parte de comunicación, ¿no? Ahí, pero usted... Es mire, que a ver. Cosa, Cuando usted respira, cuando usted respira y lo piensa, es por algo. Ya, a ver. Eh, ¿Sabes que Estoy aprendiendo mucho de esta persona. ¿Ya? Estoy aprendiendo mucho y creo que sí le diría. O sea, creo ¿usted, que usted, sí, usted piensa que, que las relaciones de amantes eh, son más duraderas o menos duraderas? ¡Ah, <risa> <Ay>, carajo! <risa> las relaciones de amantes. Sí. Oye, hay casos que, que, que hay personas que se quedan de amantes toda la vida, ¿eh? Ya. No hay sí. casos. Pero no, no, no es su creo, historia, mira. ¿Y no, por qué? Okay. No, no creo, no creo que. Yo no sé si la mujer se denigre tanto ya. de que prefiere estar escondidas, escondida. Eh, y no poder disfrutar de un amor libre y tiene que ¿Perdán? siempre estar escondida bajo las sombras Hola, le, le pregunto de una, ¿usted una, de una persona ¿usted estaría escondida por 10 por años de una relación de amantes? no, jamás o sea, ¿no yo, me, yo me considero y me valoro como para tener a uno yo te puedo buscar todos Pero, los hombres a mí nunca me han gustado los hombres con... Con compromiso, jamás Ahora, Yo sé, yo le entiendo que a usted le gusta eh, el colágeno <risa> Yo le entiendo, eso ya, esa parte la tengo clarísima Pero lo que, sí, lo que sí trato de comprender es que, por ejemplo, si usted dice Ok, yo tengo esta relación y duro 10 años, sería tanto amor a, a su amante, ¿no? a mi amante yo creo que yo creo que sería más en la costumbre sabes la costumbre pero no vive la con costumbre. él que de pronto por las emociones por el momento es porque, porque mira las personas que, que viven ese, ese esa doble vida es porque también tienen miedo al que dirán ya. porque también eso abarca mucho el, el el miedo que tengas una relación de veintitantos años treintitantos años y tengas tu relación aparte verdad okay. tengas tu relación aparte pero, ¿qué es lo que pasa? Que te da temor como que dejar tu vida, tu vida, tu vida que está ya tan organizada por Perfecto. algo que por algo que sabes que se te va a ir de las manos. Ahí viene lo económico. Porque okay. yo he visto muchos casos. Muchos ¡Tú, despiértate! Muchos casos. Porque esta persona, voy a decirte un caso ¿Ya? en particular. hoy una persona que tiene su vida hecha, okay. sus cosas. Todos, sus hijos, profesional Tiene un, una mansión, ¿ya? Ajá. Sus carros, sus casas y toda la vaina Pero con la persona nueva No tiene nada Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por mucho amor que hay allí No va a dejar todo lo que tiene ah. Morirse con alguien Y de nuevo volver a Le cuento a que hay mucha gente que sí lo eso. hace, mi querida entreguita. Es muy complicado Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Ajá. Ahí voy, viene el tema esa persona sí lo hizo Teniendo todo eso Se fue con esta persona Con Tuvo, la amante Con la amante Tuvo como dos hijos Ya Pero Fue tanta la presión De volver a comenzar Que dejó a la amante Y a sus hijos Y se regresó para su casa Qué carajo se creen ustedes. ¿De qué estamos hablando? ¿Me entiendes? Porque él fue la presión de volver Pero a empezar. De pronto él lo, lo, lo de pronto a él lo vendieron, lo chismearon, lo sapearon. No no no no no no no es que lo vendieron. Aquí no se trata de vender porque él fue sincero con la persona y le dijo sabes qué ¿Mira, yo con me conseguí una menor que tú, una muchacha. Colágeno. Colágeno porque el hombre piensa que el hombre piensa que es un colágeno que no va a tener que aportar. Es una persona mayor. Y tiene una mujer menor, okay. obviamente que allí sí va a sentirse la presión de los años. Pero yo, yo, siempre, digo, yo siempre digo una cosa y que le quede muy claro al qué? público que también nos está viendo en este momento. Que le quede muy claro, ¿no? Eh, suponiendo que yo tenga 60 años y se busca una muchacha de unos 25 años, 30 años. Te muchacha de 18 en adelante, ¿no? Hay un desequilibrio emocional... Correcto. Hasta para que ella me dé un beso, pues. ¿Verdad? Obvio. Entonces, ¿yo, yo qué, qué, voy a, ¿qué voy a.? No sé, la verdad que de pronto el ego de No, humor, pero ¿no? sí he visto. Oye, se, se lee en cada noticia en el internet Ajá. que tú ves que unas muchachonas ya. guapitas están como unos de decrépitos y a veces no son ni, ni de plata, ya. sino que se enamoran. ¿Tú crees que existe el amor allí? Yo creo que sí. ¿Usted se enamoraría de una No, mamá? yo creo que no. <risa> <risa> Hasta allá no llego no, Oiga, yo, yo le pregunto una cosa, ¿no? Su mami y su papi son casados, ¿verdad? Correcto. Ya, ok. Si usted en algún momento de la vida eh, de pronto eh, se entera por allí o lo ve con sus propios ojos que su padre tiene pues una cualquier cosa allí, ¿usted quería? haría? ¿Le diría a su mamá o no le diría? ¡Tú, eso? despiértate! <risa> eh, hablaría con mi padre. Ya, hablaría. ¿Qué, hablaría ¿qué, qué, no, ¿qué es que yo soy, yo soy la hija tóxica, te ya. cuento. Yo bueno, soy eso, la hija tóxica. Eso sí, nadie se lo quita a ustedes. Tóxica de por sí. <risa> yo soy la hija tóxica, este entonces yo le hablaría, pues no. Okay. Y de una le digo las cosas. Y sí, soy capaz de decirle a mi madre. O sea, con mi madre yo no tengo por qué tener. Nada oculto con ella O sea, yo le digo Mami, mira, esto, esto pasa eh, Pero lo, lo peor de todo Es que es una cosa peor que tú Pues mami O sea, busca algo Que sea más guapa A ver, dice <risa> Víctor Quiñones Las infidelidades Se dan por la insatisfacción De los involucrados Ya viste ya viste, o sea, ninguna de las dos partes es, están satisfechas por el tema. Por eso es que se busca una tercera. Sí. Es sí, que sí, por, sí. como tú lo dijiste el otro día en la canción, ¿no? Ya. Uno y uno es igual a tres. Sí. Y dos ya no se llevan bien. Siempre, siempre va a haber un tercero, un tercero para complacer. Para complacer. Para complacer. Claro. Esto es así. Es correcto, es correcto. La verdad que mira, si si tú estás insatisfecho, no tienes ya prácticamente una relación como que de respeto, porque siempre acuérdate de una cosa. La línea del respeto es una sola. Y si en la línea del respeto fallaste tú o falló él Porque te alzó la mano Porque indistintamente fallaste como hombre, como mujer Ya ahí se pierde Se pierde Ya no hay eh, no, a, a, a. ¡Ay, discrepo! ¿Por qué discrepo? A ver, dígame, dígame Es por qué. porque, es porque, mira, tú, te, tú puedes estar con tu pareja, okay. ¿verdad? Tú puedes estar con tu pareja y, y esta persona te molesta tanto y te molesta tanto y con una cosita, y con una cosita, con una cosita. Entonces, tú vienes y como que le da un, un, un pequeño golpecito, pequeño golpecito. Ah, ya, ya sé por dónde <risa> te viene. Entonces, eh, pero es de broma, oh, ya, es de oh. broma, porque hay Oiga, amor a, a ver, lo pastuso. Yo le, yo le digo una cosa, su amor pastuso <risa> en toxicidad es otro nivel. Es, es que ahí usted confunde las cosas El amor pastuso con la toxicidad se juntan con usted Y eso quiere decir que el amor pastuso Que usted dice que le pega despacito le parte la cabeza Mi amor, no, no. yo te amo, pero fue despacito pero, no, que... Oye, solamente se le, to le toqué el cachete, en serio lo, lo que pasa es que siempre, mire, siempre va a existir esto En un momento de coraje usted no va a reaccionar despacito Usted va a ser el impulso más grande y obviamente va a tener una reacción fuerte, que, que yo ya conozco sus reacciones de toxicidad, entonces por eso puedo decirlo que... No, es mujer, que escúchame, por ejemplo, es, si están, están conversando, pongamos, pongamos, están okay. conversando, ¿verdad? Y comienza con algo que no te gusta y comienza a decir, me voy a ir a tal parte, verás que me voy a ir a tal parte, okay. te voy a dejar dormida y me voy a ir a tal parte. Entonces, ¿Qué está buscando? Que reaccione, ¿sí o no? Estás buscando Ay, que yo, reaccione este momento, Mire, yo le comento que un amigo, el compañero de un antiguo trabajo ¿Ya? No le voy a decir en dónde eh, De pronto si en algún momento va a ver esto, se va a acordar eh, ¿Eh? eh, Súper tranquilo, súper tranquilo ¿Ya? De, de esos muchachos cuando eh, no salen al barrio, al camarero, a la joda y, y se despiertan, ¿no? Él se hace de compromiso y ya tiene su esposa, se casan eh, obtienen un, un este, construyen una casa entonces su esposa trabajaba eh, independiente eh, perdón dependiente y él también dependiente pero ella tenía que viajar bastante entonces resulta ser de que eh, ya él empezó a descubrir como que había algo por, por de por medio que como que le engañaba porque veía como que mensajitos extraños ya se levantaba a revisar entonces resulta ser de que él se ella se fue de viaje ya entonces en ese momento él dice yo te voy a arreglar la maleta, mi amor. Tú sabes que a veces el hombre también es bastante como que hacendoso, ¿no? Ya, curioso es que, curioso, buscando lo que no debe encontrar. Entonces, en, el, en, la, en, la, en la maleta, y dice que él le puso dentro de la maleta, le puso unas cositas allí como para que ella lleve dulcecitos y eso, ¿no? No me digas que había había una cámara en esos dos Entonces, sentidos, en los dulcecitos a... que le pone, eh, le había puesto un GPS. ¿Sí? Oh, yeah, hey, hey, hey. Era porque él empezaba a descubrir ciertas cosas y él quería saber si era realidad su, su, sus locuras que él decía. Yeah. Entonces, en su momento, él la llamó y le dijo, mi amor, ¿en dónde estás? Justamente se iba eh, a una parte de la provincia de Tunguragua. ya. Yeah. Ella tenía un seminario, entre comillas, pero la verdad que ella nunca llegó a Tunguragua sino que se quedó en Quito. Y, y él la llamó y le dijo, mi amor, ¿en dónde estás? Le dijo, no, estoy, estoy en Tunguragua, mi vida. Estoy, la verdad que no hay mucha señal por acá, y es un poco complicado. Y entonces él empezó ya como que... A desconfiar más. A desconfiar más. Correcto. Entonces ya eh, cuando él le grabó, eh, le envió un botón, un tipo cámara. Ya. Entonces dice que ella, eh, él grabó... Todo lo que ella le decía a él. Y todos todo, los... Ah, y... I, I, todo, todo, todo, todo. Entonces... Wow. Sí, fuerte. Dice que él, él se quería volver loco porque él dice que nunca se había enamorado tanto, tanto de una mujer. Y que él, no importa que si lo, así lo haya engañado, él la volvía a perdonar. Tú, Pero, despiértate. La, la perdona, ojo, la perdona. ¿Ya? La primera ocasión la perdona, le dice mi amor, no lo vuelvo a hacer en la vida. Perdóname. No, papi, no lo, no lo vuelvo a hacer, sí. ya. Entonces, <risa> no lo vuelvo a hacer. Este Pasaron dos años y se le fue con uno de sus mejores amigos. Y la verdad que ahí yo ya también le perdí el rastro porque el pan era se mató. Tranquilo. No, no, no, no, no. No, él sigue vivo y sigue trabajando en la misma institución que yo elaboraba y sigue elaborando todavía. Pues, ¿no? Es fuerte, bueno, es fuerte. Eso, así, ¿no? mire, imagínese usted. Si usted, ¿qué le digo? Algún curioso, algún sapillo por ahí lo, la ve afuera con alguien... Que no, no le voy a decir quién, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Qué, qué, qué podría usted...? ¿Qué, eh, qué, de qué, puedo, ¿Qué puedo decir? A ver, ¿qué puedo hacer y qué puedo decir si ya me están viendo? Viejo, ya. Si usted la ve, si usted la ve, ya listo, la vieron. La vieron en la calle, listo, alguien la vio. Entonces, en ese momento, usted, ¿qué se le cruza por la cabeza? ¿Qué? ¿Qué va a pensar A ver, conociendo a la persona, si sé que esa persona va a ser curiosa, obviamente digo, chuta, ya me, ya, ya me... Mm, ya. ¿Me vas a hacer yo ya? Sí, ya, así tal cual, ya, ya, ya la fregué, ya se vino todo encima Porque ¿Por ya, ya viendo qué persona me vio, entonces tú ya sacas que esa persona sí va a decir todo Mire, antes se decía, antes se decía, anteriormente se decía que, que ningún hombre trae flores ni da serenata, ni escribe cartas. Eh, no sé, que el hombre solo trae de pronto problemas, celos y, y infidelidades. ¿Usted qué piensa acerca del tema, así como que será que también por eso, porque dicen, "No, es que algunos hombres no son detallistas." Eso también tiene mucho que ver, ¿eh? ¿Usted cree? Eso sí, no, mucho. La Mira, el es que amor, yo, yo el amor se lo cosa. riega Día o sea, con día yo, yo, le digo, yo le digo una cosa Yo no soy detallista ¿Ya? No, no, no soy Hay que reconocerlo No soy detallista Eres agrio ¿Por qué agrio? <risa> <risa> no, no, a ver No se refiere a eso Lo que pasa es que de pronto Lo que yo no soy detallista Compensa en otras cosas Ah, carajo ¿Por qué? Porque, a ver No solamente el ser detallista Es llevarte una flor Y decirte Ay, mi amor, toma para ti Y no, hay mi amor Es que tú para ti. O sea Está bien Oh, eso, a ver, a ver, a ver, papi hermoso yo te, yo te... No quiere decir eso, detallista no quiere decir Traer algo material ¿Ya? A, a la relación Sí, sí, lo sé Tú sabes que viene este viene en ser detallista En muchas cosas, por ejemplo Mami, hoy día te lavo los platos Mi amor, hoy día <risa> Es que, oye, eso no es así, corazón, amiga, mi hermosa Es así, ¿no? Ya <risa> no, o sea, no está en nada A ver, es como que, mami, te lavo los platos hoy día Mi amor, ¿quieres yeah. un masajito en los pies? Te veo vas, bueno, ya, o eso, sea, eso sí, eso, es verdad. Esas eso sí es cosas, detalles. esos pequeños no, eso sí es detalles, a ver, a ver, obviamente... Le comento una cosa, yo no soy detallista material, esa sería la palabra correcta. No soy detallista material. Pero de pronto de que, ah, no, se so vale los pisitos, sí, aceptable. Ah, no, que se so vale vuelven los platos... Sí, la... para... sí, es aceptable. No que yo ahora te lavo los platos, es aceptable. Claro. Pero, no ello, que te lavo la ropa interior, es aceptable. No, bueno, no, no, no. No, hasta allá no llegas. Sí, cierto, no sí. sonido, sí, Entonces, ¿qué No es que te digo, no, hasta allá no llego. Porque... No, no, no, no, sí, en su momento me ha tocado hacerlo y lo he hecho. Tú, despiértate. Sí, despiértate. Obviamente, como usted tiene entendido, pues usted dice que nosotros, yo soy agrio porque no soy detallista. ¿De no, qué pero... sirve? A ver, yo le pregunto una cosa ¿De qué sirve que usted le lleven flores? ¿Le lleven dulces? ¿O le den un masajito en los pies? ¿O le den tal cosa? ¿O le den tal cosa? ¿O le den dinero? ¿Es ¿Sí, igual? ¿Tiene una mano? Es porque esa persona Entonces, ella tiene problemas ah, y... O compensa y... eh, eh, Mira, justamente ese tema es bastante importante Porque hay personas que dicen No importa Así me ponga, así me ponga los cachos me da comida, me viste, ah, no importa, yo no en la casa, no importa. Puede ella tener este las demás, ¿cómo que se llaman? Las catedrales, pero no, yo Sus soy la, yo soy los los los catedral los los catedral es la catedral y. Yo soy la matriz? La, la, la, la matriz. No, pero tampoco. O sea, es que... Yo no puedo, yo con eso no puedo. ¿Qué no o sea. puede? ¿Usted? No, yo no, yo La no puedo. La verdad podía. que yo conociéndola, lo egoísta, lo tóxica que es usted. ¿Yo? yo? <risa> ¿No? Puedo, ¿No? ¿Me muero? No, no puedo, no, ¿No puede, de verdad usted? no puedo. O sea, su nepe es su nepe y no eh, es Es mío y punto. ¿Ya? Tú, despiértate, o sea, no chucha. No <risa> yo no comparto jamás. Pero, a ver, si usted se llega a enterar, eh, si usted se llega a enterar... Que Amándolo su, tanto. Sí, si usted ¿Ya? se llega a enterar de que de pronto... Le voy a poner un ejemplo actual, mire, de que de pronto la persona con la que usted está, de pronto por ave motivo, tiene pues por ahí su escondidito. Ah. Qué, pasaría, qué, pas, ¿Qué le pasaría en ese momento por la cabeza a usted? Chuta, eh, dolería. dolería. Dolería bastante, dolería ya. bastante, pero será porque yo ya he pasado por eso que... Okay. Eh, soy un poco más madura en ese aspecto. ¿me bueno, entiendes? de madura sí lo comprendo. Si usted es bien madura. Entonces dolería, pero me abriría. ¿Se Ante... ¿Abriría a sí, qué? Me... ¿A quién? <risa> que me abriría. De la relación Ah, explíquese, explíquese ah, ah, ah. Me abriría <risa> de la, de la relación Usted levanta las manos de la pierna Y usted dice, me abriría Entonces, Sonó medio raro No y me para abriría. que amigos eh, eh, Tú despiértate, Porque si no <risa> No soy lo suficientemente mujer Para llenar todos los vacíos que tú necesitas ¿Para que estás conmigo? ¿Usted cree que sería capaz usted de usted llenar vacíos? No es, llenar, no es de llenar vacíos es hacer sentir tu presencia. O sea, yo, con esa se yo siempre pre digo no. una cosa y... No. En este momento con usted. Nosotras las personas no somos para llenar vacío de nadie. Correcto. ¿sí? Cada persona pone la diferencia, pone la marca y dice, ok, yo soy tal persona y yo soy diferente eh, de, esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. O no necesariamente tienes que decirlo. Sin decirlo, es suficiente con que tú lo demuestres. ¡Oh, claro, es más que suficiente. O sea, Tú no vas a llenar el vacío de nadie De nadie Mucho ojo Hay hombres que dicen O mujeres que dicen No es que un clavo saca otro clavo no, Mentira No jamás Mentira Hay mujeres que viven enamoradas De sus esposos toda la vida Y resulta que tienen su cualquier cosa O que de pronto dejaron a sus esposos Y se van con otras personas Pero al fin dicen No es que yo amo a mi marido entonces, ¿me entiendes? Ah, sí, es que, es que es así Sí se da Pero le, también se da que se acaba de, totalmente de pronto, la relación De pronto puede ser que a usted le pase, por ejemplo Le pongo un ejemplo, el, el padre de su hija, usted dice No, ya no más con ese desgraciado, ese infame, ese mala fe No, no, tampoco pero, así Pero resulta ser de que en algún momento de la vida usted eh, lo ve de pronto Y tienen una conversación amena Y, y de pronto, ¿quién quita? ¿Quién quita? Porque nadie, nadie sabe, sabe el, está en las ideas de nadie, rey, está en el corazón de nadie. De pronto por, por el, lo vivido, por lo compartido hace muchos años, podría regresar. No digo que es su caso. Ya. Pero podría regresar. Eh. No, no sé. Es que así como tú lo dices, no, o sea, no, nada, nada está dicho, nada está nada dicho. Está dicho sí. y, y pues, pero yo creo que él y yo hemos dejado las cosas bien claras y a ver qué, qué pasa, ¿no? Ya. Usted es súper clara entonces Súper clara ya, sí. Entonces usted definitivamente No sería No sería chismosa Con nada ningún No caso, ¿Verdad? No, no, no, no, no, no No, papi Porque eso es por gusto Ya te lo estoy diciendo Que eso es por gusto Eso es meterte En una relación de dos Así y es. Y mira Ya te estoy diciendo el caso Te estoy diciendo un caso Mira Yo tenía una persona Que me dijo Yo vi a la mujer De mi primo Que ya. se la estaban besando En un parque Ok Y yo le dije a mi primo ¿Qué le dijo? Le dijo, ñaño, mira, ¿sabes qué? Este, ella es tu pelada, sí, mijo, que tú sé que la vengo a ver Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que esta persona le dijo, ¿sabes qué? Primo, te tengo que decir la verdad Yo la vi a ella, el, el día que tú no viniste La vi a ella, que ella se fue al parque con esta persona Y yo pasé, y todavía me, me acerco a verla Pero ella no me vio Estaba que se besaba, y se besaba, y se besaba con, este, con esta otra persona okay. Entonces él le dijo, ya, primo entonces hagamos una cosa, mañana te la traigo y tú me dices, se lo dices delante de ella. Entonces, ¿de qué estamos hablando? <risa> Vino y se la llevó, o sea, literal, se la llevó y dice, mira, aquí está, dile. Y, y mi primo se queda así, como que, ¿qué pasó? Pero dile, dile lo que me dijiste. O sea, quedas como puerca, sí, definitivamente. Ya, entonces, ¿qué pasó? Y él dice, no, mira, yo sí te vi. No, que tú quieres capaz de vacilar conmigo, o sea quedó como zapa, metiche y por gusto, porque él al día siguiente seguía de la mano con la novias Mi querida Andreita, mire, vamos a hacer algo. Vamos a ir a un corte comercial, ya retornamos y usted nos sigue contando acerca del tema, ¿ok? Ya venimos, Mirás. no se desenganche. Eficacia, rapidez, puntualidad. Somos un equipo de trabajo enfocados en realizar producciones audiovisuales como...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 Ya estamos de regreso en este viernes. ¿Le gusta el viernes a usted, Andreita? Me encanta. ¿Sí? ¿La calienta? Me encanta. Sí, me calienta. ¿Le satisface el viernes? Sí. ¡Ya! Sí. ¿Por qué ya, le gusta pues. el viernes? Porque es fin de toda la ¿Y semana. ¿Y por qué? Pero, a ver, yo, yo me pregunto, yo mismo y mi persona, como decía un personaje... ¿Ya? ¿Descansando de qué? Pero si usted no, no trabaja. Oye, oye, ser madre de <risa> familia, de llegar, obviamente también <risa> es pesado. ¿Qué o sea, te usted pasa? El fin de semana dice, ¿sabes qué, chicos? No coge. No, fuera bueno, oye, Dios trabaja 24-7. ¿Qué ah. se es lo puedo Tú, despiértate debería trabajar. <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Por qué? Este, el, ¿Por por trabaja 24-7. Ella te no juro, trabaja. 24 te lo juro. Oye, cuidado que te puede mandar. No, ¿Por qué? <risa> si estamos, no, no estamos criticando, no estamos este, ofendiendo a nadie. Bueno. Eso es una realidad. Bueno, está bien. Eso es una realidad más, ok. Mire, vea, por acá dice Pedrito: recuerden, el propio Einstein había sido infiel a su primer mujer, Mileva, y finalmente la dejó para casarse con su amante Elsa Pote, quien también era su prima. <risa> <risa> <risa> Elsa Pote. Ahí está, léalo usted mismo, así. ¿Por qué? ¿Pero qué les pasó? ¿Qué carajo se creen ustedes? <risa> Ay, no, no, no, que no, este no se puede ser seria, por Dios. ¿Pero no ¿qué, se puede ser seria. ¿Qué pasó? Ser... No, no, no, no. ¡Basta, ¡Basta de huevadas de broma! Invítelos a nuestros amigos en este momento a que sigan la programación en todas las plataformas digitales. Sí, chicos, chicos, conéctense, conéctense. Estamos en Instagram. En Instagram. Twitter. Twitter. YouTube. YouTube. Estamos en TikTok. No, en TikTok también Y en Facebook y Así en que piras, chicos pira, pira, pira. ¿Cómo nos encuentran también en YouTube, mi querida Pololita? Como Posdata TV mm. Y también nos encuentran a través del Facebook como el show de la Polola y los Gordes. Y hasta el fin que esta mujer llegó a cambiarnos el nombre Pero bueno, está bien, está bien, está bien Yo no fui ah, ya, ya, Yo no bien. fui o sea, A ver Aquí que yo soy la que manda porque ustedes siempre faltaban. Faltaba el uno, faltaba el otro. Ya. Faltaba el otro. Entonces ya, pues como ya mi, mi jefa, o sea, okay. mi jefa, ya. Vio, o sea. O, sea, o sea, vio que como yo no faltaba, yo era una niña aplicada, dijo ya Andrea, ya. entonces probaba estucho. <risa> <risa> y mi semente, Lo tomo y ya está. Bueno, bueno, lo importante, lo importante es que estamos acá listos y ¡Sí! para a ustedes. Vea, de verdad, de verdad, qué gusto, qué gusto saber que cada día se suman más, más y más personas. Aprovechando el momento también, vea, vaya a YouTube, coja, ahí está la campanita, suscríbase en este momento y adicional a ello, pues déle like a todas las publicaciones que nosotros hacemos y también, pues comparta las publicaciones. Para llegar a más usuarios, para llegar a más personas y no se olvide, puede también encontrarnos como el show de La Polola y Los Gordis a través del Facebook, a través de Instagram, a través de TikTok y también pues en Kawaii, ¿no? What? Sí, sí, What? sí, está guay. Yeah. Okay. Sí, mira está tú. O sea, o si sea usted, si usted ya va... nos falta nomás estar en la Ouija. Sí, sí, sí, sí, <risa> <risa> sí, sí, sí, sí, sí, <risa> <risa> sí, sí, ya, ella, ella está, ya ya abrió su página de la guija. Sí, ya la tiene lista Sí, así la ya, veo, así la veo Sí, ya sí, la veo a comenzar Incluso me dijo que Melanie le iba a ayudar Porque le iba a ayudar ahí para hacer algunos cálculos Para ver a quién llamaba porque... Mira tú, mira tú <risa> Oiga, muchos amigos, muchos amigos dicen que de pronto eh, También a veces la infidelidad es porque También los hombres son peloteros, dicen son peloteros y no les gusta a las mujeres a salir a jugar pelota. Dice, en vez de que yo me dejen salir a jugar pelota, a, a tener una distracción sana y a tener un respiro, ¿Ya? lo que hacen, dice, me dicen, no, mi amor, quédate, que no vayas, que, que por qué gusto vas a ir con esos vagos de tus amigos a tragar puro. Así es, sí, dice, me tratan. <risa> <risa> <risa> Como hombre se resiente, porque dice, no, que tú también oh, tienes su corazoncito. Su corazoncito para claro, sus amigos. Bro. Pero no, pues es que para todo debe haber tiempo. Tiempo para la mujer, tiempo para, para el hombre. Si el hombre quiere... Pero pues, no, lo que pasa es, es que en su caso usted ¿Cuándo? es egoísta. Yo, Le dan tiempo y te... quiere más tiempo todavía. Sí, sí, emoción, sí te lo prometo. Sí. Es que no, yo no sé será algo que yo ya tengo, no sé. Pero yo siempre quiero más. No, ¿sabes qué, ¿Sabe ¿sabe qué tiene usted? Siempre quiero más. ¿Sabes qué tiene usted? <ríe> tiene problemas mentales, no yo he descubierto eso. No, yo siempre quiero más. O sea, me ¿Eh? gusta. siempre quiere más. Sí, ¡Ay! por ejemplo, esta persona se va y me deja sola y yo necesito que. Yo necesito que esté conmigo. ¿Ya? O sea, no, Pero, no, no ver, nos yo, vemos, eso... nos vemos y ya nos despedimos. Yo, chuta, ya nos traigo. No, cariño, no, lo que pasa no, es que escoba bueno. Nueva Barre bien. ¡Ay! Oh, no, no, escoba Nueva Barre bien. No, sí. no tiene nada que ver eso. Ah, no, no tiene nada decítenme. que ver eso. No, Usted, no, a ver, no, no. Yo, le, yo le digo una cosa. La relación de novios es una relación espectacular. Tú la ves por momentos, no compartes, pues, su mal genio, su, su pecuaca, eh, <risa> las palabras, ya. no compartes, pues. Y, y, y más que... Sus olores. Sus olores. <risa> claro, todo, todo. ¿Qué carajo se creen ustedes? Ah, <risa> claro. la diferencia de que... Ah, cuando no, eres pues, noviecito, que dueles rico. eres rique. noviecito, claro, pues... pues Tú ni siquiera Ni siquiera dices malas palabras Nada nada yeah. Nada nada. Sí, <risa> no, nada Ni un requisito Nada No puedes nada Llevas <risa> al baño Imagínate tú ya, ya cuando eres, ¿tú eres Mujer Aquí viene pues tema importante Viene una tóxica como Andrea No quiere que salga y Se le tira un gas Y no lo deja salir Lo duele No Hay muchas formas De De no sacarlo o sea, de, de Andrea, Muchas O sea, pocas. no, discúlpeme. Usted se pasa Y usted, por ejemplo Yo le pregunto algo ¿Usted en casa se arregla igual como para venir para acá? Claro o, ¿sí, sí, sí, sí, sí O sea, Imagínense. no con, con, con, con las cosas estas Pero sí, trato, trato de estar heladita, bañadita pero no, pero no es que usted o sea, se levante y parece la mofle, ¿no? No, no Todo se arregla así y... No, no nada que ver No <risa> Yo no, yo me hago las trencitas para dormir Ya y ya está. O sea, y, y obviamente, ¿por qué? Me hago las trenzas, ¿por qué? Para no levantarme con mis cuatro, pero igual. Pero, pero mira, pero ya, aquí, aquí, no viene, aquí, con, viene, con, aquí con, viene el tema león. importante de que cuando ya usted es pareja, ya, ya usted lo, lo, lo tiene al 100% con usted. ¿Qué va a pasar en ese momento? No, mírate... Ahí empieza su nivel de toxicidad porque usted ya sabe, pues. Escúchame, te comento, con, la, con, con el padre de mi hija, que ya. duré 15 años, okay. él y yo éramos de las personas que... El uno para el otro. No, no tanto el uno para el otro. Escuche, no, pero, pero déjame acabar, pero Dios mío. <risa> <risa> bueno, tú lo conociste un poco. Ya, ya no, yo te estoy diciendo que éramos de que... Nos bañábamos yeah. para dormir, nos, íbamos, nos bañábamos, no, yo, no, no juntos, no, tampoco, tampoco, nos bañábamos cada cual Pero eso sí, yo soy de las personas que me baño, me pongo crema, me pongo perfume para dormir, me lavo la boca, o sea, yeah. todo se cepille la niña también? Se, ya, todo oh, se yeah. cepille, todo Entonces, uno tiene que ir limpiecito, ¿por qué? Porque tiene que enamorar a su pareja día con día oh. ya, Día con día, y, y así no esté, obviamente yo ya no, ya no estoy pero, obvio, tengo que bañarme Tengo que limpiarme ¿Ah, si ¿sí se baña usted? ¿Qué pasa? No, no le pregunto, le pregunto nada más mi arreglo, me bonita Con sus cositas chiquitas Aunque sea para mi cama, nada más Mi camión yo, mi camión y mi mis perros, nada más Para usted y su perro. Para mí, para mí mis perros, nada más Son perras o sea, ¿Cuántas, ¿Cuántas duermen en la cama? Tres perras. Somos. Somos, somos mis perras, mis perras. Mi, mis perras y yo. O sea, por qué le digo. como tres. Perras? ¿Tres, perras? ¿Tres, perras? ¿Tres perras? Oye, moderate. No, a a ver, ver, listo, listo. Me parece excelente. Pero lo que le digo es esto. Ya usted teniéndolo al 100%. ¿Ya? Usted va a ser tóxica, pues. Sí, eso sí. Entonces, por eso le digo. Si así son de novios, De por ejemplo, o de enamorados. Ya usted, chuta, le quiere consumir el 100% de su tiempo. No, pero es que, ¿sabes qué? Es lo que pasa cuando ya te deja claras las cosas. O sea, uno tiene que... que <ríe> ¿Me están escuchando? <ríe> no hay problema. Uno, uno tiene que... A ver, uno mentalizarse, tiene No, mentalizarse. escúchame, uno tiene que... Como se están conociendo, decir... Okay. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Vamos a llegar... A, a un acuerdo. Okay. Yo no voy a molestarte, David, está bien, está bien. Pero estás cogiendo de fuerza. Tú, chucha ya, ya, ya. ¿Está en la relación? Ahí sí te fregaste. Ahí sí te fregaste porque ya, pues. O sea, ahí. Sí usted conviste. le da piola, le da piola, le da piola hasta que cayó. Ya cuando cayó jodiste. <risa> no, pero estoy cambiando. Te lo prometo que estoy cambiando, estoy cambiando Sí, yo lo entiendo Usted se ha cambiado Pero de ropa Pero de ahí Estoy igualita de tóxica <risa> mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Se ha cambiado? Sí, claro, ¿En, qué, pues. ¿En qué ha cambiado? Ya te digo yo Ya te estoy diciendo eh, Usted se parece A la vecina chismosa ¿Por qué? ¿Por qué no chismorreteando A la gente? No. vendiéndola a la gente? ¿Yo? Claro. No, no, no. Dígame ¿usted, ¿usted ha tenido alguien que, que vio, algún conocido, algo que vio que le estaba haciendo infiel a su pareja? He visto, ¡Ah, es que yo soy como Shakira, ciego, sordo y mudo. ¡A ah, ¡Ah, pero te estás dando cuenta! Es lo mismo que te digo no, yo. No, ve, pero vea, mire, en, en alguna ocasión, en alguna ocasión, yo este, encontré a un, ex, a un ex jefe mío. ¿Ya? Que él y... le juraba... Amor eterno. Amor eterno. Él era el mejor hombre de la vida de esa mujer. Así... Él el padre, el esposo ejemplar. Si sí, ella estaba planchando, le dice: Mi amor, no planches tú, que yo te plancho en este momento. Y le planchaba. Mi amor. Mi vida, quiere, este. Quiere comer. Sí. Así se las de te la cocino, mañana. Yo te mi amor. Y, y por así, qué? Y para mí fue una relación que yo digo: Wow, qué bestia. Lo mejor en relación. Pero, ¿sabes? Que llegó un momento en que a él lo vendieron, pues, la chismosa. así que Usted le pica la, la lengua, digo. Entonces, <risa> la lengua, <risa> ¡Viejo chapo! Pues, ¿Qué le va a picar si no era lengua? ¡Viejo chapo! No, ¡Aquí, yo, aquí yo te digo! Resulta, resulta que aquí vino, pues, la vecina Clarita a chismearle. Y viene y dice... Y dice, este... Le primero dice le la llegaron la los rumores a la esposa, ¿no? Que, que él... Que él, este, se salía con una chica y que de pronto no sabía decir en compañeras de trabajo que eran, pero decía no, es lo que pasa a mi hija que yo le doy tutorías a ella para que ella tenga, este, fundamentos en la universidad, entonces bueno, seguí ese proceso y él, okay. me ayudaba porque él ya estaba o, o se graduó, me parece que ya estaba graduado recientemente yeah. cuando él pasó eso pero él cuando iba con su esposa a una fiesta, era su esposa, si se ensuciaba, él venía, le limpiaba. Un poquito más y le pasaba la lengua. Sí, sí, solamente su <risa> lengua. Envidiable, envidiable. Así es. Ya, pero todo cuenta, ¿qué pasó? Y se acaba el programa y sigue dándole vueltas. Resulta a ser de que ya, para no largarnos más el canto. ¿sí? <risa> este, ¿Qué pasa? Que la, la esposa quiere conocer a la chica. Baja, la conoció, ya la conoció y todo y resulta ser que le comenzó a hacer seguimiento a la chica, seguimiento a la chica en las redes sociales. Ok. Entonces ella vio fotos demasiado pegadas. Oh. Oh. Y además de eso, este, ella le ponía agradecimientos a mi tutor, a mi gran tutor. Ya. Entonces resulta de que como ella nunca eh, revisaba correos electrónicos, ella le enviaba los videos, se los enviaba comprimidos. Se los enviaba por medio de, de eh, este, programas que comprimen archivos. ¿Ya? Se los enviaba por ahí. Él los veía, los reciclaba y ya, frío, ¿no? Ok. Entonces resulta ser que un día coge su computadora, a ella, la computadora del trabajo de él. Y comienza a revisar y veía los mismos casi nombres de la misma persona que coincidía con el nombre de ella... Y todos los archivos que él descargaba los eliminaba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un archivo, lo borras, se queda en la papelera. Se queda en la papelera. Entonces correcto. ella fue a revisar la papelera y comenzó a ver los videos. Oh, Las tutorías... Eh, eh, eran De eran, cuerpo a cuerpo que le daba. Eran tutorías presenciales. <risa> Era un cuerpeo, pero... Entonces, por ende, imagínense. Ahora, resulta ser de que ya, ya, ya lo habían vendido. Ya lo habían vendido. Ya le habían dicho... Lo, lo, lo, los sapos, los típicos sapos Que ya que Incluso una vecina Le había tomado diferentes fotos en un sector Que él había estado okay. Por la universidad Le había tomado fotos porque la vecina Ella era la que le enviaba el parque Se dio cuenta, pero como ella andaba todo tapada No la veía él, no sabía que era ella Entonces ella vino y como como que tomándole las plantas les tomó a ellos y eso le pasó a la vecina <risa> <risa> Imagínate, se rompió de por vida porque ella le dijo ¿sabes qué? no va más porque Dios ella era una, una persona de, de valores y de todo esto. Pues no, mi querida Pololita, ya venimos entre corte y corte ya para despedirnos. O ya nos no, despedimos. ya nos despedimos. Sí, sí, sí. ya nos despedimos. Okay. <risa> me voy a despedir de la vecina Clarita en este ¿Qué? momento. ¿Qué? ¿cu cuál, ¿Cuál es esa? Cuidábamos a decirme que soy yo porque verás. Pues aquí está Andrea Prado, su Polola. Muchísimo gusto de haberlos tenido aquí okay. a ustedes. A mí así a ti no. ¿Por qué? A ustedes, a ustedes mi público hermoso, tú yeah. no. ¿Por qué? Porque tú siempre me estás diciendo vieja zapa. <risa> ¿Qué sí, carajo? Entonces se... <risa> no me gusta eso. <risa> ¿Qué carajo? Pero se... Nos volvemos a encontrar, esperemos que esté mi otro gordito el día miércoles. Ok Para ahí va, estar ahí... Balanceada ¿Qué, ¿Qué carajo se creen ahí? ustedes? <risa> Así, que no hablar. Así que un beso, mis preciosos, Dios y que tengan un buen fin de semana. Y ya saben, hagan el bien, no miren a quién, pórtense mal. Y me llaman, eso, eso sí, ya me acordé, ya me acordé. Hubo una temporada que, que Andreita eh, se portó mal. Y, y la verdad es que le dieron su. su ay, final, ay. Por, por decir eso, porque cuando se quieran portar mal me llaman. Mm. Mal y Me le llamaron. Su <risa> final. Pero bueno, mis amigos, qué gusto. De verdad, de corazón, agradecerles a todos y cada uno de ustedes. La verdad, le agradecemos su like por haber compartido, por haber comentado el programa. Viejo que, chapo aquí te digo que es importantísimo saber de que ustedes están allí presentes siempre, apoyándonos, siendo parte importante del programa. La verdad, que cada día sumamos más suscriptores, vamos avanzando. Y eso es lo importante, seguir sumando Besitos de conejo, besitos de, sí. de conejo no, no, no, no, no, no, no, <Risa> Nos despedimos de toda esa gente maravillosa Que ha compartido la publicación Dios los bendiga, recuerden Hacer el bien sin mirar a quién. Aprovechen todo en vida Todo es en vida señores En yeah! vida si papá, si papá, también. Aprovecha todo el momento Con cada uno de ellos Recuerda, la vida es fugaz la vida es fugaz, hoy estás, mañana no estás Y la gente se olvida rápido de Dios ti Dios los bendiga Así es, chao, chao, pasen Chau. bien, cuídense Chao, chao